Hola, hola, buenos días, Bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy estoy aquí muy entretenida, me he quitado el otro lado porque ya estaba dando el sol mucho y estoy viendo, eh, abriendo lo que faltaba por ver del envío de Susana, del bazar del scratch, de las compras de Action. Me no sé qué voy a comprar, mi ansias viva voy a criar en el atrio, ansias viva tengo ya en el atrio a Aquí hay hechos de y no encuentro el estante de buscar. Que me encanta, he estado por aquí fosconeando un poquillo y me han flipado en colores. Ya creo que no me faltaba esos flipas colores. Os voy a enseñar, ¿vale? Lo que Susana me mandó. Que ya los tengo. Mira, compré. La... Hola, Nut. Hola, hola, guapa. Hola. Mira, me mandó la colección de Promaker, ¿vale? De base agua. Y estos se, se pon... vienen en estas cajitas. Como tienen que estar en, en horizontal, pues estas cajitas me... Bueno, se van juntando así, se van acoplando unas con otras. ¿Veis? Para que los rotuladores queden en horizontal y, y no se les vaya el, la tinta ni para un lado ni para otro, porque trae dos puntas. Una es punta pincel. Y la otra no es punta biselada, cosa que agradezco porque las puntas biseladas, mira, esta es punta finita y después está la punta pincel, ¿veis? Y son al agua. Lo, tengo cogido también de base de agua, no sé, no he probado ninguno, no sé cómo serán uno u otro. Lo que sí que sé que esto viene muy bien, porque mira, ¿veis? Y se van acoplando unos con otros, y los puedes poner así en horizontal y tú vas viendo los colores, lo que no traes es para hacer una carta de colores, eso sí que no lo he visto, ¿veis? Y se meten ahí y llevan aquí unas pestañitas. Entonces pedí esto, esto, que son bueno la gama de los azules, la gama de los rosas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, la gama de verde. ahí están chulo lo que más son papeles entonces si los voy a pasar rapidito para no aburriros mucho pero enseño que lo que compré recordaros que se lo compré a susana del canal del bazar del scrap vale mira le compré esto en tintadores que traen tres cabezales uno en rosa otro en blanco y otro en negro trae tres de cada ¿Vale? Y es para la aplicación de distintas tintas Al alcohol, al agua vale y, y traen lo que es un tintado Y después tres cabezales de cada Bueno, pues esto es uno Mira, se me quedó allí en el tintero Estos dos troqueles que también se los compré ¿Veis? Este que va haciendo, no sé, como una especie de, de arco ahí arriba Trae dos Y este, que bueno, es así Trae tres este. Y este también, trae tres, que es que no había visto el del medio. Y son pues troqueles. Que más. Vamos a poner esto por aquí. Mirad, tenía a muy buen precio mmm, estos marcos que vienen con lentejuela que se pueden peinar hacia arriba o, hasta, ah, o hacia abajo, según os guste o vaya mejor con vuestra decoración. Y le cogí dos. ¿Veis? Mirad esto es oro amarillo y si le dais abajo pues se pone en, en oro rosa y me pareció está muy bien de precio, son grandes ¿eh? y, y le cogí estos dos, le cogí mira estos paquetes que este es terciopelo que adhesivo, traen dos de cada y este por ejemplo que viene en lila, en rosa y en el, más que nada son rosas, ¿vale? En estas tonalidades. Y ya os digo que traen dos de cada, traen ocho en total. Estos serían los colores. Y este arciopelo, bueno, pues le cogí esta gama, esta otra, que ahí hay verde, lila, naranja. ¿veis? Esta otra, que trae del blanco, un verde muy suave, otro verde más intenso y un y un azul. Y lo tocas por aquí que lleva un agujerillo, ¿veis? Y este es Y este, que es la gama de los azules. Que bueno, traen pues varios azules. Uno que es tan oscuro que parece casi negro, pero no es verdad. Porque yo lo estoy viendo aquí, este. Y es azul, se ve que es azul, no es negro. En la foto parece más oscuro. Mirad, le cogí un paquete de estas bolsas que llevan sí. Para... Bueno, pues para los intercambios meter las cositas que mando Traen 50 Y son de 15 por 15, de 6 por 6 Bueno Pues está bien Le cogí mmm, Sticker, Mira, Este librito De sticker Que bueno, casi todo es de, de San Valentín Viene con su Cierre, ven Y mirad, bueno, trae Creo que trae dos de cada No estoy segura Mira la portada de acetato. Y creo que traían dos. ¿Ven? Y dos, sí, dos de cada. ¿veis? Este, por ejemplo, para el journal, está muy bien. O para la agenda, ¿ves? Este. pasa que la agenda ahora normalmente viene con, con platina, ¿eh? Este para el de otra manera. Este de corazones. ¿veis? Este. este de y Este de Está muy bonito también. Y creo que ya está uno. Ah, no, este. Se correría bonito. ¿ves? Este sería uno. Este pone que trae mil stickers, bueno, pues para aburrir, este, este, que es igual que este, <coughs> Me formato de no, la misma casa, trae también mil, y también viene, bueno, pues de corazones, también, también la portada de acetato, que no enseño. Este sería el otro que trae también. No sé si la cámara es que estoy así esta vez. Este es otro eh, sticker. Mira, viene también con su cierre de goma. Y este es que me pone cuánto traía. Me parece que pone que trae folio y trae 28 páginas, pero no pone pegatina 28 con folio. Bueno compré dos, este y este os voy enseñando este, mira este me gusta es uno eh, no viene ninguna hoja repetida trae una de cada ¿eh? Eh, ya sabéis que esto es podéis buscarla por Facebook o por Youtube eh, se llama el bazar del scrap y se llama Susana y está en Alemania y ella sube cosas las fotos de lo que hay en ese momento y tú pues le encargas y el precio y si te conviene pues tú le encargas lo que, lo que te haga falta o lo que te guste vale este otro. Eh, alguna viene con foil, otra no. Mira, este lleva foil dorado. El otro lo llevamos plateado. Viene directamente... este es el otro eh, ya sabéis que Kiara ahora es, es susana viene directamente de alemania cogí unos stickers mira que son estos vienen por detrás y por delante esto por detrás así. este mm de tickets a doble, vamos, a doble que traen dos planillas con, con varios que más mirad le compré esto de 6x6 que vamos a ver, son muy bonitos llevan fuerte plateado y verde pero eh, no vale nada el papel son de 100 gramos y es muy muy en para algo sirve ¿no? le de pones debajo cartón y ya está pero que no, no para mí no trae cuenta no no me acaban de pues compré un montón, son muy bonitos, pero el gramaje es nah. no nada, no es nada, ve, trae este y este trae dos que no traen hoy, pues. los dibujos son muy bonitos, pero que el papel es, no sé, no es de este, este muy bonito, el papel no es mucho, el casto veis que el papel nah. es pues poder este le compré uno en amarillo y plata otro en rosa y azul Si sí, sí, los diseños son muy bonitos pero el papel tiene muy pocos gramajes y esto apenas un folio trae 80 gramos un poquito más pero pues esto Mira, después le compro otra cosa que tampoco me ha convencido Porque estos son los papeles del ceman que están aquí encima Que están aquí a un euro Son exactamente los mismos, mira Porque y, y, a lo mejor hay algunos que son parecidos Pero no son iguales Pero vamos, son primos hermanos No sé lo que... Porque yo no me acuerdo, lo tengo apuntado Lo que cobraría por esto Pero vamos, que estos están a un euro encima. Y además yo... Este creo que es igual que los que yo le compré tienen el mismo tacto, el mismo formato, igual este, este que bueno, también tienen foy igual, si es que son iguales es que no tienen nada que envidiarle los de cima a estos no sé lo que costaría, pero que vale un euro, eh, aquí vale Thieman, yo que tienen... Eh, purpurina, holográfica y cuando miramos a los papeles, papeles, estos son igual, son... ¿cómo se llama esto? satinado son exactamente lo mismo ¿eh? quizá lo mejor también mi diseño, mira, este por ejemplo <coughs> encima no está, pero vamos que más temprano más temprano pues lo traerá este es otro este es otro, que este también me suena mucho encima este es otro, y la última página la pegatina mira, este es otro este, este no me suena de encima pero vamos, que son lo mismo, que más, más temprano ya caerán pues, estos no los volvería a comprar ni los otros tampoco esto sí, me han gustado mucho. Bueno, vamos, vamos a terminar con esto. Mirad, estos son de 6x6 y son holográficos tipo de los que trae Teddy. Pues primo hermano. A ver, que tengo aquí alguno abierto. Mira, ¿veis? Esto es como lo Terry, que son lo el teri, Igual, ¿Ves? Lo que pasa es que, bueno, algunos tienen más, más formato porque ya tenemos, de corazón, me gusta. Y otros, pues son los de Terry, ¿veis? Trae tres de cada no sé si se trae o me lo tendría que grabar. esto que parece un tablero de ajedrez o de las damas uno, dos, tres, trae dos o tres de cada uno y dos o dos, dos este amarillo uno y dos este otro uno y dos este parece mucho, no tiene y este también pero no tenía en placerado el teléfono gráfico pues este. de este me he traído este este en azul estos que son en, en tono verde y rosa Holográficos también Separa, mira. pero estos son como los del teri. tampoco los volvería a comprar porque se parecen mucho a los de Terry estos son marrones varios naranja azules bueno tienen de varias clases mira. pero igual ¿eh? mira, como como los del y estos que son rojos que es igual holográfico ¿vale? Bueno. y hacen distintos dibujitos. Y, y de 6 pulgadas. Y después compré esto también de 6x6. 6, pero esto tiene tacto que parece. Es papel, pero lo toca y parece que estás tocando un mmm, polipiel, Mira. ¿Veis? Y papel, ¿eh? Pues igual, cogí tres, lo que esto. Y tres veces me acogemos. A tentar pegar bien hace por este azul, en plata, esta rosa muy bonito, un agua amarilla, así coral, otro rosa, pero no sé si también bien, bien ¿no? este azul, amarillo, un submarino blanco, ajú, azul, plata, otra rosa, muy, muy bonito, ah, igual que este, compré este. Todo esto, mira, y este que viene así con dibujitos y traen esto, todo esto. Después compré mmm, algunos blogs, eh, traen 36 y trae el liso y, y estampado, ¿vale? y son papel velú, ¿vale? traen todos estos modelos y os lo paso para que lo veáis. Este lo liso A ver si me encuentro Es que no puedo la cámara De otra manera Es blanco liso A ver Este con la de Este Este madera Este más el otro Y este Y todo el papel del Después cogí en azul En verde, perdón Así se este, este Este Este Este, muy chulo Este en el Este Este con la mitad este este ha tenido un poquito la primero y creo que este este que también lo cogí cogí este en tono bueno pues más pastelitos, también llevan como mármol sí. este es un momento, el blanco, el cigrón este, este, misa, este otro vino este es blanco este azul este mármol este verde y creo que ya está este tengo este que viene con semilla y fruta más rojito, más así como combinamos la lila con la gris. Esta es la cocina. que también es papel de que es muy parecido a este los tonos, pero son distintos dibujitos mira, esta rosita, esta rosita esta de aquí, este este Y por último de los de esto, de los de lo bueno, cogí este que es de rayeta, y también igual, estampado y sin estampado ¿Sí? este, este liso este, liso <tú> Y ya está. Bueno, pues esto los vlogs. Esto sí me gusta. Aquí dice que tienen Venus. Eh, o sea, que es papel Venus. Pues parece que lleva como plateado y no lleva nada eh, de, de plata. Bueno, pues este. Y después compré. Mira. Todas estas colecciones. Bueno, primero os voy a enseñar que cogí en A4 estos que son recortables. No sé si se va a beber. Y papel. Son arquitectura. A ver, Mira, que se sí. ve. No me crees que recortables? porque se ha puesto yo y me he que meter para dentro bueno, aquí os enseño y seguimos con los papeles, ¿vale? mira, esta tiene el polvo, no mire mucho, mira, ¿veis? trae todo un poco pero son muy bonitas, mira, aquí ven las tarjetas recortada, aquí también otra mira, otra más, pero no, muy bonita, ¿eh? esta se me gusta mucho a ver, a ver, mira que bonita son súper chulas esta, muy primaveral eh mira, son muy bonitas acá de coche Precota, muy bien, ya te he recortado, ya pipi he pipito. una Se la Qué chulo gato. El armadillo, Es que me gusta. Un montón. Este es muy chulo. Y ese recortado le tengo otro. Este, que también es muy chulo. Y también es como muy de calor de bar. Mira. la ¿qué si lo pongo, tío? como son... no tiene no un dibujo para fijarse, sino que son más bien básicos. ¿Vale? Y tú le vas complementando con los lo recortable y entonces tú ya haces tu papel, tu papel ellos te ponen los básicos y los dibujos aparte mira este, con el telito, con el gol del recibe y este que nunca acuerdo como se llama? mira que chulo, qué bonito este no es algo, mira que bonito, oh, este me encanta este me gusta este de sí, la mano que chulo oh, las hojitas esta la hortensia y los rosan y esta ya, para recortar ah, esta, para recortar, mira bonito, me gusta mucho mira, oh, que bonito muy, muy chulo, mira aunque no hay que pero bueno, por lo menos. <coughs> me encanta. Muy amarillo. Muy chulo, muy rústico. La oveja. Muy rústico. el conejito de la ¿eh? bueno. vida, qué, bueno. qué bonito. Mira, perdón. Mira, qué bonito. Esto sí me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta un montón. aquí Queda la última perfectamente. Es chulísima. Pues este. De esto nada más que dos. Pero no olvides más. ah no, tres. ah no, cuatro. Mira, <risa> <risa> yeah. otro. Chulo, a doble cara. ¿Vale? muy bueno la imagen muy buena, esto se me gusta, me gusta también mucho, me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, este mucho, mucho, mucho, mucho, bonito, este que bonito. así este es muy bonito también y si os fijáis hay algunas pegatinas que vienen en los libros de pegatinas no sé si os he dado cuenta por ejemplo la niña que está abrazando al mismo está también en pegatina mirad y este es el otro que bueno de dulce y creo que, que ya no va a ya está sacamos este es el último mirad porque yo no, no sé si a vosotros gusta me bueno, mira, este, este, este, este que precioso que bonito ¡Qué monto, mira este de corazón, sumisimo y este de camita ¡Qué bonito, este de macarón Este me encanta, muy bonito ¿eh? y este de medité Este este de don, bonito qué es que yo, mira que bonito este es este okay. este un bonito este básico, ¿vale? básico, este también es básico pero muy bonito este, Y el eh, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, bonito, que, que, que, que, que, que, ¡Qué bonito! que, que, trae el el um, coque. Okay. La tarjeta. Bueno, para poner título, para poner acá. Este. Este, muy chulo también, muy bonito. Muy dulce, sobre todo. Uh, este. Este. Mira. muy bonito. Este me gusta mucho. Este me encanta. Me lo ha pedido dos. Ver, no sabes, Porque, claro, tú no vas que ver la portada. Que es lo que te pone. Mucho, mucho, mucho, mucho, Bueno, vamos a enseñaros que pillé estos dos de también de 26 papeles. línea 4, mira como son. Este trae foil dorado y este trae mmm, purpurina, purpurina holográfica. Vamos a ver este que es muy happy flower. Mira, ¿cómo y, y, ¿Eh? uno, dos, y Recabos. Este es otro. Una, dos, y tres. Este es otro. Este es otro. Este este. Y otro. Y este es otro. Ok, este va. Full, Este es va otro. ¿Vale? Este. Este. Este. Este. mira, Este. Este. Este. Este. Este. a Este. Este. Este y tres cinco, por con la completa este y este que este no lleva foil pero lleva el Ay, la purpurina holográfica os lo enseño igual vendrá uno con purpurina y tres cinco este viene con purpurina este es muy bonito ¿eh? muy bonito y además está como, como plastificado vale mira está ahí una ay, y una, dos y dos sin nada este que trae es muy bonito, que le de tal y que trae uno y dos sin este con uno y dos sin este con un también y este trae uno y dos sin este con este con bueno este muy chulo. Y este y tres, este, este, este, este, este, este, este, este No sé si se habrá visto bien, perdonadme porque no lo puedo, lo voy a pasar rápido, pero perdonadme porque es que no son manera de grabar yo lo sé. Pero no, sé, no lo puedo hacer de otra manera. mira 30 por 30, este. Una colección vintage con flores básicos flores y lo paso rápidamente a doble cara y ya desde aquí se vuelven a repetir son los mismos hay uno muy bonito y otro más normal está de, de chiquitito. Entonces este de Vintage es el número uno. A ver, este, que mira, pone que es textura, pero no al tacto. Es textura en el. esto va a pasar muy rápido. Es un básico, textura de madera, de mármol, no sé, a mí no me vale. pues te hace falta alguna vez, pero lo ve. Y ya, esto se vuelve a repetir. Este no... Bueno, tengo la verdad que de textura tengo. Este, que me parece muy bonito. Pero esta falta de algún dibujo. Lo veo un poco para mí. Un poco... No es feo. Pero veo un poco soso, mira. Para nosotros, mira. No sé. ¿Eh? No sé. Un poco... Un poquito parecen a uno que compré una vez, creo que fue en talle No me acuerdo, en la o en talle, pero hace mucho, mucho tiempo Mira, esto fue los dibujitos que trae la muñeca Yo creo que es un poco engañoso Este está de papel esta hoja Por delante y por detrás, esta por delante y por detrás Y aquí ya se vuelve a repetir que traigo de cada, pero además no sé como que yo hubiera costado más, no sé Bueno, no sé, me convence Este se me gusta mucho Este de los girasoles que se lo vi A Elena, Elena Mota Que lo rifó y yo no me acordaba si la había pedido o no, pero sí, este sí me gusta a ella no le gustaban mucho los girasoles a mí sí me gustan todas las flores este también, muy bonito este, el bonito básico, este muy este, también es chulo este es bonito es chulo este ver que le haciendo cuenta de otro así a ver ¿Qué Y ya de partir de aquí, que es un básico, se vuelve a repetir Bueno, no son feos, son bonitos. A mí me gusta. Este sí me gusta. Es que me gustan los colores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que voy a poner otro más. Este, que se llama ecléctico y es de flores y hojas. Voy a enseñar ¿no? y ya desde aquí se vuelven a repetir ¿no? igual, son los básicos te mandan los básicos y tú con los papeles te haces como tu propia colección cada o sea, uno pegará el papel que me otra, esta de bailes, Pailes no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es un básico no, no, no, no, no, vamos a no, no, no, muy no, no, tampoco no, no, no, no, no, no, es que es de, de así como de el pero mucho vacío vasco ¿la cola? ¿la cola? ¿la como ¿la cola? ¿la cola? ¿la cola? ¿la cola? ¿la cola? ¿la cola? ¿la ¿la cola? ¿la ¿la o ¿la Bien, en para que vosotros lo recortéis ya la lo que tiene mucho color, me corta así, el coloque un poquito antes y esta, de aquí para allá se vuelve más rápido trae dos de cada bueno y y aquí esta que de viaje bueno, es básico, tiene mucho básico al aviones, puntitos, bueno, momentos de distintos países, aviones con recorrido, otra rosa de los vientos, y esto, es bueno, muy bien, y sé, maletas, llaves, igual, pero construido más aviones, un plan de la ciudad, arena, aviones, y estos son, lo que tú, de la vida, a estos papeles, que eh, lo que trae, ¿vale? esto, mira, para cortar, y, ya que a vosotros, y ya se vuelven a repetir, veis, se vuelve a repetir Pues esta Esta Que es de celebraciones Bueno, de cumpleaños, aniversario bautizo A doble cara Igual, muy básico Todo Y hasta vosotros Pues lo recorré con villa Mira, este aquí Una página de etiqueta Con Facebook. Aquí va la página de etiquetas aquí, no. aquí va, mira, Voy a enseñar esta porque la otra está aquí Mira, muy bien, que está esta, bien, con el color azul, esta confeti, ah, esto es los cómo como se llama, lo que de es más confeti verde, raya, cuadro, son dulces esta azul de rubito, esta, que son, marine. esta así, esta así, y yo creo que ya o se la a estas son las etiquetas que traen, que traen dos hojas, que traen dos, que dos y ya sí de aquí se empezaría a y ya el último, lo prometo es este, que pone Beachy mmm, colección que bueno trae limones y, y el, el azar pero no sé, Este no la he visto eh, la tengo con vosotras, la tengo ¿Cuál? cuadro, limones, no sé, básico los dos, esta es el limón, lo he que son básicos, veis más básico, bueno. Etiqueta, que son fotos, a mí me gusta, la foto, la foto aquí esto que para recortar, este azul, de rabia, olas, una playa, una playa, verde, este es mar, revuelto, revuelto. este cuantito es amarillo, verde, y aquí sería el centro, que sería esta, esta. bueno, se puede aprovechar también. Pero también se puede aprovechar como individuales para cualquier otra colección. Que te haga falta algo, coge y lo mete y ya está. Pues sí, ya está. Qué bien, hemos terminado. Vosotros descansaréis y yo también. Porque... Mm. Ay, para grabar esto, madre mía. Se me tenido que ir, vuelvo a llegar. Ayer lo grabé, lo grabó. Vuelta para acá. En fin, que yo de verdad que deseo y espero que os haya gustado de verdad que sí eh, ya está ya no tengo más compritas de acción ya está bueno ya está que es bastante espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias ya sabéis que esto se lo he comprado al bazar del Scratch, en YouTube buscarla en Facebook también tiene un grupo, una página, que podéis pedir entrada y os dan entrada y allí sube la foto de todo lo que vende. Si os conviene el precio y os, gust os gusta y queréis cogerlo, pues adelante. Os atiende la verdad con mucha amabilidad y muchísima paciencia. Más paciencia que un santo. Hasta la vista, cuidaros y chao. No Do doy ideas para hacer extra eh, Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida ¿Eso es lo de papel? Mira, maneras, es tienda tienda? Regalé, ya nos vamos Ya no es bien y la amistad con sus chulo del papel ¡Hey! Uf. Ya solo me faltaba esos flipas colores ¿De vuelta ¿De vuelta a casa? Vamos a ver cómo salimos del puerto. Es una cosa muy interesante para quien no se ha subido en un barco, sobre todo. Cómo operan para sacar el barco de aquí. Uh -huh. Ya creo que me faltaba esos flipas color.